Soy Eric Pernia, docente investigador de la carrera de Ingeniería en Automatización y Control Industrial de la Universidad Nacional de Quilmes. Para mi tesis de Ingeniería desarrollé un PLC y su software de programación. Un PLC es un controlador lógico programable. Es un dispositivo electrónico capaz de realizar tareas de automatización tanto a nivel industrial como en domótica. Este software lo nombré IDE4PLC y el mismo tiene la capacidad de programar muchos PLC al contrario de las soluciones cerradas que se basan en programar su propio PLC y su propia marca, limitando las posibilidades del desarrollo. El software IDE for PLC fue liberado para que lo pueda utilizar cualquier persona con cualquier fin, debido a que el mismo se liberaron con una licencia de software libre. Este software corre en sistemas operativos Windows, Linux y Mac, permitiendo así su uso en múltiples plataformas. Esto se debe a que las soluciones que había en el mercado partían todo de la base de tener un PLC y un software de programación por cada marca. En el 2014, cuando lo presenté en el Simposio Argentino de Sistemas Embebidos, en el concurso estudiantil de tesis de, de grado, gané el primer premio en el mismo y me ofrecieron de participar en el proyecto de la Computadora Industrial Abierta Argentina, o CIA. Este proyecto de la Computadora Industrial Abierta Argentina tiene la iniciativa de crear, eh, en principio, una base sobre la cual partir para las pymes para que puedan desarrollar electrónica en Argentina con, con un gran nivel, y utilizar eh, estos dispositivos electrónicos. También intenta dar una, una buena base para lo que es la educación en electrónica en el país y una plataforma de bajo costo para que puedan utilizarla con los mismos software de programación, puedan realizar las mismas tareas que, que luego van a hacer en el campo industrial, con la versión industrial del mismo dispositivo. En este proyecto CIA me nombraron como responsable de, del software de PLC del, del dispositivo y desde diciembre del año pasado estoy realizando las tareas de migración de, del, del software desde mi, desde mi hardware original que había diseñado al, sof, al, al hardware que desarrollaron la gente de la CIA. En estos momentos se realizó un esfuerzo coordinado entre entre más de 50 universidades del país para lograr que se ponga a la venta la, la, la versión reducida de la CIA educativa, la EDUCIA que tiene las capacidades a nivel programación de la CIA versión industrial para que la puedan utilizar docentes y alumnos de todas las universidades del país. Para que funcione la deducida con ID4PLC, se tuvieron que realizar tareas de migración de, de software, pero bueno, debido al, al diseño modular del ID4PLC, estas tareas no fueron tan complicadas y permiten realizar una migración fácil a cualquier otro tipo de hardware que se necesite. Al ser software de código abierto, cualquier persona tiene la capacidad de modificarlo y agregarle cualquier funcionalidad que necesite para el mismo. De la manera que está diseñado, es muy fácil agregarle código y crear un nuevo bloque en el sistema para poder programar la acción de control que se necesite, aunque el mismo no la incluya en su versión actual. Aquí a mi derecha tengo una, una placa de la, de la de UCI, y como pueden ver, simplemente para programarlo, lo único que se necesita es conectarlo a una computadora, y utilizando el IDE for PLC, se puede crear un programa ladder muy fácilmente. Como verán, voy agregando componentes, en, en un circuito. El, el mismo se describe mediante un, un lenguaje gráfico, que es un, es un circuito que se, se interconectan contactos y bobinas y muy fácilmente se puede diseñar un software en el cual se descarga este dispositivo. Este software permite crear complejos algoritmos de, de programación mediante un lenguaje gráfico muy sencillo. Como pueden ver, aquí se pueden agregar entradas y salidas del mismo y crear lógicas combinacionales de A AND, OR o cosas más complejas como, por ejemplo, temporizadores, contadores y otro tipo de modalidades de programación que permiten lograr, desde un lenguaje gráfico, controlar un dispositivo electrónico, como en este caso es la de UCIA, el cual el mismo va a estar conectado, desde luego, al proceso que va a controlar. Cualquier persona puede sumarse al desarrollo de este software de PLC, revisar su código fuente y hacer contribuciones al mismo, ya que el proyecto CIA es un proyecto abierto en el cual varias empresas y universidades colaboran en el mismo, y los alentamos a unirse al desarrollo.